Continuando con el módulo de inversores, vamos a hablar de la segunda parte de los esquemas de modulación. Mi nombre es Alexander Bueno y soy profesor del Departamento de Conversión y Transporte de Energía. Entonces, siguiendo con los esquemas de modulación, vamos a hablar de la modulación tipo escalera. En este caso, nuestra portadora se aproxima a una señal sinusoidal a través de niveles o peldaños. Generalmente se utilizan de 2 a 4 peldaños en las aproximaciones que son los niveles de los escalones, y se calculan para eliminar armónicas específicas. Para cada número de niveles, se recomienda un índice de modulación de frecuencia específico, que es donde se obtiene el menor contenido armónico. Para obtener un valor elevado fundamental con baja distorsión, se recomiendan los siguientes índices de modulación de frecuencia. En el caso de la escalera de dos niveles, el índice de modulación de frecuencia es de 15, Vemos en la lámina la salida para la modulación unipolar y para la salida de la modulación bipolar. En esta vemos el contenido armónico, vemos un contenido armónico que baja por debajo del índice de modulación de frecuencia, pero es menor a las modulaciones que vimos en el tema pasado. Siguiendo con la escalera, pasamos a la escalera de tres niveles. En esta vamos a usar un índice de modulación de 21 donde vemos la salida para la modulación unipolar y para la modulación bipolar. Asimismo vemos el contenido armónico fundamental y con bajo contenido salvo para la armónica 3 por debajo del índice de modulación de frecuencia. Continuamos con la escalera de cuatro niveles con un índice de modulación de frecuencia de 27. Vemos la salida unipolar, la salida bipolar y el índice de modulación de frecuencia, que se van atenuando las armónicas por debajo del índice de modulación de frecuencia, y va aumentando la fundamental. Finalmente vemos la modulación por pasos, esto es una discretización de la onda sinusoidal, generalmente se realiza cada pi novenos. en donde vemos la salida unipolar y la salida bipolar. Asimismo, el contenido armónico cercano al índice de modulación de frecuencia. En este cuadro resumen, vamos a ver las, todas las modulaciones que hemos visto en el tema anterior y en este tema, la sinusoidal o PWM la SPWM, la trapezoidal, por inyección de armónicos, la escalera de dos niveles, de tres niveles, de cuatro niveles, y por pasos, tanto para la modulación unipolar como la modulación bipolar. Asimismo vamos a comparar tres factores, el valor efectivo, el valor efectivo fundamental, y la distorsión armónica total. Entonces, en este caso, si vemos... ¿Quién es el que produce el mayor valor efectivo? Lo vamos a tener en este caso en la SPWM con modulación bipolar. Si buscamos el mayor valor efectivo es fundamental y nos paseamos por ambas modulaciones, lo vamos a encontrar en la escalera de tres niveles bipolar con un 0.8680. Y finalmente, si buscamos el menor THD, lo obtenemos en la modulación trapezoidal unipolar. Es decir, cada modulación lleva consigo un objetivo diferente. Si yo busco mayor valor RMS, la SPWM es la candidata. Si busco aumentar el valor de la fundamental, la escalera de tres niveles es la ideal. En cambio, si busco disminuir el contenido armónico, es la trapezoidal, la, el esquema de modulación que debo implementar. Entonces, cada esquema de modulación tiene un objetivo en sí mismo y su utilización depende de alcanzar o no este objetivo. Con esto terminamos los temas de modulación. Hemos visto los distintos esquemas de modulación y que cada uno de ellos tiene un objetivo específico o mejorar el valor efectivo total, el valor efectivo fundamental o disminuir el THD. Y su uso va a depender del objetivo que desee el usuario con respecto a su puente inversor. Gracias por su atención.